Señor mío, te doy gracias por darme la oportunidad de vivir un día más, de respirar, de poder observar la luz del día y a mi familia. Pero sobre todo, te doy gracias por darme este gran obsequio llamado vida. Te pido que ayudes a la gente necesitada, aquellos que no tienen qué comer, por aquellos que no tienen un techo donde atajarse, un abrigo con que cobijarse, por aquellos que están en un hospital o en una cárcel, sufriendo por una enfermedad o por un delito. Te pido por aquellos hermanos que aún no te conocen, también por aquellos que reniegan de ti, Guíalos, Señor, y muéstrales tu luz y tu esperanza. Señor mío, te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por aquellas personas que pasan por mí día a día. Ayúdame a no pecar, a ser fuerte y estar cerca de ti a no hacer mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Padre mío, por caminar conmigo y no dejarme nunca, nunca solo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad